señor Consejero, En María, desde luego, no contemplamos otro escenario que no sea asunción inmediata por parte do seu Dos de su Gobierno. termos la sentencia do contencioso administrativo número 1 de Vigo contra una resolución dictada por la suya consellería, por la Consellería de Política Social, en la que se informaba a persona reclamante de que disponía de seis meses de plazo para constituir un fogar independiente que, en no caso contrario, se retiraría a risga. Esta persona que reclama compartía domicilio con otra persona que no formaba parte de la unidad de convivencia, beneficio, y que también era perceptora de Risga. La sentenza finalmente reconoce que sí que podía seguir cobrando esa renda. Así, a sentencia nos creemos que venga a reconocer a Risga como derecho subjetivo que, es, en la que no está suficientemente claro en esa ley de inclusión social, y que venga a cuestionar el criterio de asunta de equiparar domicilio e unidad de familiar a pesar de ser eh, conocedora asunta de que en muchos casos en una misma vivienda conviven por razones de aforro, por razones de simple aforro económico, varias personas en situación de exclusión social relación alguna de parentesco o sin vínculo por matrimonio. Así nos consideramos que esta sentencia, sentencia de aquella falo, es muy clara en no el sentido de reconocer que una persona perceptora de riesgo a poder seguir cobrando o eh, convivir con otra persona perceptora. y eh, uno vou vou no a leer, pues su destaca que el propio artículo 11 de la Ley de Inclusión Social define el concepto de unidades de convivencia como, cito textualmente, o conjunto de personas que convivan en lo mismo domicilio e mantengan con respecto a personas solicitantes un vínculo por matrimonio o análoga. relación haciendo fincapea sentencia en que la Constitución E obliga a que concorra una específica relación personal, que en este caso pues no existía así o que nos preguntamos si claramente eh, simple claramente se asunta va a impulsar en este periodo de sesiones un proyecto de ley que modifique la ley de inclusión social para garantir, para especificar que dos personas perceptoras de riesgo pueden convivir en mantera prestación se vaya así eliminar esas zonas grises de la ley. ¿no? Eh, preguntámonos, pero cabería ir muy toma y aparte de modificar esta, esta cuestión, cabería pois, eh, eliminar esa regla general de un arriesga por domicilio, convivan o no personas de la misma familia, y e que la norma general fuera a arriesga individual. Atendiendo a lo que expresa la sentencia Porque durísima, no, di Sería inverosímil que dos personas que perciben Señas, prestaciones, personales e intransferibles Para eludir a su exclusión social Tivesen que excluirse mutuamente Para no incorrer en exagerada inclusión Es tremendo, No creemos que sobran Las razones para que arriesga sea una prestación efectivamente individual O panorama social, ya no me voy a describir Porque es sobradamente conocido O por lo menos los números deberían aunque solo sean los números, hacernos alarmar eh, Un dato simplemente sobre que las más baixas do Estado si en el 2015 a percibieron 13.848 personas eh, había 132.000 personas en, en pobreza severa en el nuestro país eh, a nos parece nos que una miseria moral que una administración impela a una persona a que debe a que debe hacer formar un fogar independiente cuando tiene unos ingresos de apenas 400 euros a ver debate, cómo va a pagar el lugar y cómo va a poder comer por lo tanto preguntamos simple e claramente, ¿vai y claramente vaya a asumir la sentencia modificar la ley para que Muchas convivientes puedan cobrar a gracias, señora